Es una foto impresa arriba de un té. Miren esto, por favor. Pedimos una arepa de queso. Aquí está la chiquilla amasando las empanadas enchiladas. Aquí no están haciendo los tacos. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy es un día muy especial para mí Y yo sé que también para muchos de ustedes Porque es el cumpleaños de una persona muy importante en mi vida Nada más ni nada menos que John Jong-kuk Entonces vamos a ir a celebrar su cumpleaños El día de hoy, que es 1 de septiembre Pero antes de ir propiamente tal a los eventos que han preparado los fans Los quiero llevar un poquito a ver una feria internacional De comida internacional que se hace acá en Corea Les quiero mostrar un poco cómo lo platos de comida que van a vender de otros países quiero probar comida de Perú, de México no sé, de Honduras si sí hay de Colombia, Venezuela, Perú que obviamente es mi comida favorita y también obviamente la chilena, así que quiero que me acompañen y veamos un poco cómo va a estar esta feria y luego de eso lo voy a llevar más directamente a lo que va a ser propiamente tal todos los decorados, todas las cafeterías y todas las cosas que se han hecho acá en Corea por el cumpleaños de Jungkook porque si no lo han visto realmente es algo de otro mundo que hasta ahora estoy demasiado impresionado de la cantidad de cosas que han hecho los fans Así que eso, acompáñenme a ver esto Y estoy seguro que o si no les da hambre Se van a emocionar mucho por lo que van a ver Así que eso, nos vemos Bueno, estamos acá en nuestro Chile Team Está la Cari, está mi mamá Y está la Maca, que está ahí acá también Y ahora vamos llegando al City Hall Que es como el municipio de Seúl Así que eh, les voy a mostrar ahora cómo es Aquí está Indonesia Hoy oh, se ve todo muy rico Ya se le están de Bolivia Oh, ya no hay nada, creo O sea, solo hay esto Vale 5 mil, 5 dólares. Está el de chile. Aquí está la pilla con mi mamá. Hola, aquí está la chiquilla amasando las empanadas. Gracias. Gracias. estoy tomándome el, el vino tinto con una empanada de pino así que así empezamos el 18 Miren, exquisito hasta. permiso salud <risa> exquisito con permiso voy a seguir comiendo ya llegamos acá a colombia y sorry pero no me aguanto me voy a tener que comprar algo porque en realidad nunca he comido comida de colombia así que vamos a ver qué onda pedimos una arepa de queso y aquí hay ogao, que es como otra salsa que me viven? explicaron que es como de tomate sí, sí, así que, pero no, yo pedí la de queso, queso de ahí. esto es como reaccionando a arepas. ¡Ah! ¡Me quemo! me llama la atención la consistencia de la masa, de la harina si no me equivoco le llaman harina pan en, en Colombia pero... tiene un sabor Nunca, que nunca antes lo había probado, es muy rico Voy a probar esta, que de ahogado ¿cómo era? ahogado, ahogado, ahogado se llama Agua. Y eh, debo reconocer que me gusta más esta Así que, bueno, de verdad, Ay, es muy rico Pero tenéis que tener paciencia para comértelo Porque realmente sale muy caliente Guatemala, tengo que decir que es el país más famoso Acá en Seúl, en esta feria Miren la cantidad de gente que hay esperando Para comprar en el puesto de Guatemala Tienen como una parrilla con carne asándose Entonces yo creo que eso realmente llama mucho la atención miren oye qué rico de verdad se ve muy rico tienen los famosos tamales aquí están en la olla ¿Qué es la chata la chata es un agua de agua y canela y canela wow estamos en el puesto de Honduras y vamos a comer algo que se llama enchilada estoy teniendo un poco de miedo porque es mucho es muy rico Ya, ahora la cari va a probarlo Ya, tampoco, nunca he probado esto He probado solo las enchiladas mexicanas ¿Cómo agarro esto para que no se rompa? Mm. Está es bien rico, pero... El su entonces entonces como la mitad de lo que viene adentro La masa de abajo está bien crocante está buena. Ahora llegamos al que es para mí mi comida favorita en todo el mundo La peruana Nos acabamos de comprar una papa rellena Le vamos a poner esta salsa que no sé de qué es Pero la voy a echar Oh my god Miren por favor este arroz con marisco y este arroz con pollo Y también tienen postres allá, así que Dios mío okay. Qué rico se ve esto, dios mío, o se te un poquito de salsa Perdónenme todos los que sean de otros países pues Nunca me voy a cansar de decirlo, la comida peruana es la mejor comida del mundo Me dijeron que este ceviche estaba muy bueno, así que lo vamos a probar ya yes, muchas gracias Gracias Ahora estamos en el stand en México, porque obviamente no podemos no comer comida mexicana Así que vamos a ver qué hay que nos pueden ofrecer y no están haciendo los tacos sí, sí, sí. Sí. Sí. ¿Vale? uy aquí están ya yes. sí. sí. yes. gracias sí, bueno. vamos a probar estos taquitos de carnitas uy oh, verga la falta es muy picante La <risa> mi madre comió esta wea perdón Very sí, bueno. rico! Pero me gusta lezar el limón, parece sí. Sí, Pero yo hace 5 segundos atrás Dije que podía que fuera exponencial Y claro, lo siento, ahora sí siento una boca Así como que... Voy a buscar servilleta Porque realmente como que me, me picó harto Y el niño, o sea como el, sea, que el chico Que, que, que me dijeron obviamente que hace los tacos Me dijo, oh parece que te picó Y yo, no, para nada, súper bien Creo que no comería otra vez Tacos así de picantes, así que Para la próxima Leo, no le voy a echar la salsa Porque realmente me picó demasiado, demasiado, demasiado <risa> Ya aquí hay cerveza belga, cerveza es sí. no, está maravillosa. Oh, la Es sí. It's so good. Yo acabamos de ir de la feria esta internacional. Eh, en resumen, debo decir que estaba todo muy muy rico. Ahora nos vamos a ir directamente a Honde porque como muchos sabrán hoy es el cumpleaños de Jungkook y hay algunas como fans que hicieron como eventos especiales que les quiero mostrar y hay como posters y publicidad de las calles así que de verdad está como todo lleno de Jungkook, se así que les quiero mostrar un poco esto Qué linda. Y yo caminando normal y miren que le aparece. ¡Ya! es yeah, Tonkuga. ya qué no. <muchas> qué bello. Llegamos hasta acá, hasta Hongdi. Quiero que vean algo que, weón, quede para la caja. Miren esto, por favor. Que de verdad, weón, o sea, cáchense esto, weón. Miren, yes, yes, yes, weón. Oh, qué bacán. O sea, estoy como súper impresionado. Creo que nunca había visto algo tan grande de algún idol hecho por fans. Así como que realmente es como es de otro mundo de verdad, así demasiado brígida. Ahora nos vamos a la cafetería. Vengo a la cafetería que hizo la fansite que se llama Rotiful. Ya, ya llegamos. Ya. Yes. Bueno, esta es una cafetería que hizo como una pequeña galería. Les voy a mostrar todas las fotos a continuación. aquí los colecciona y entre más tengáis como que no sé es como obviamente a más café fuiste así que oh se me cae es muy bacán acá vi otra cafetería y miren también hay fotos de Jungkook oye si están en todas partes cuando les digo que Jungkook se tomó Corea no, es mira, muy verdad aquí también hay un cosito bonito ya aquí vamos a otra cafetería que también tiene como proyecto o como evento del cumpleaños de Jungkook y si nos ponemos aquí a este lado Podemos ver como las cositas de adorno y los cositos, los cups que regalan con los cafés. Aquí están. ¡Qué lindo! Aquí hay más. Miren, toda la gente esperando para pedir un café por el cumpleaños de Yancucuan. No es demasiada gente. Ay, ya, pero esos son los sacrificios que hay que hacer por el cumpleaños del cuco. Ya, me acaba de llegar mi café. O sea, sonó la cosa y tuve que ir a buscarlo. Y realmente estoy súper impactado porque nunca había visto como un café así. Y es como weón, que chucha, o sea, eh, está hermoso, o sea, como que como les explico que esto es muy bonito. Por favor, miren esto. Esto es una foto impresa arriba de un té, que en este caso es un chai latte, pero weón, o sea. Me querí huevear, cómo es posible hacer eso O sea, como que eh, hola me explicas Y además esto viene con dos photocards Y viene con las cositas estas que son para ponerlo en los vasos Tenemos una general de todo Bangtan Que está acá Y tenemos obviamente la de Jungkook que es por su cumpleaños Y obviamente también tenemos eh, eh, Una bombilla, pero eso es lo de menos Pero bueno, o sea, qué bello, bueno, qué lindo, de verdad que existe Nunca a sorprenderme como la dedicación que le hacen los fans y las cosas en general acá en Corea por, por hacer como de los eventos cosas más bonitas de verdad. Pero ah no sé cómo hacerlo ya, espérate. ¿Dónde no, le pongo la hombre? ¿eh? Aquí. Sí. No. Ay se corrió. No ya. Me lo tomaré en tu nombre. Se le va la cara para el lado. Feliz cumpleaños. Te quiero ya eso. No. Les voy a mostrar cómo baja esto. Yo solamente tomando. Wow. ¡Yes! ¡Qué lindo! Este otra publicidad que está aquí en el metro de Hong de... Y claro, la gente pasa, obviamente. Qué yes, que lindo. Bueno, este es otro aviso que está en la combinación hacia el aeropuerto. Y <ríe> estuvimos caliente rato aquí esperando. Pero lo vale. ¡Sarangue! ¡Ay, encontré otro! Que está como caminando más acá. ¡Ah! ¡Sanichukue! ¡Feliz cumpleaños! voy a dejar hasta acá este video, espero que les haya gustado ya vieron, pude comer comida de muchos países y además pude venir acá a Hong a celebrar el cumpleaños de Yonko que aunque no esté acá físicamente pero en todo el mundo le estamos celebrando el cumpleaños a la distancia, así que eh, eso eh, nos vemos en un próximo video recuerda aquí suscribirse en el botoncito rojo les leo un me gusta y comente acá abajo eh, cuáles son las comidas que yo les mostré que creen ustedes que se veían las más ricas que bueno, ustedes ya saben cuáles fueron mis favoritas, pero también quiero saber su opinión así que eso, nos vemos pronto y eso, nos vemos, bye bye